Sí, pues, sí, con, con la situación del coco que sí, es una sí, figura sí, nacional sí. que nació aquí en de San comunicarme de con, con él personalmente y es importante destacar que Nelson Javier quien padece de diabetes sí. eh, no sabemos si es la tipo 1 eh, ¿O es la no, tipo 2? es la más grave. Porque... No, no, porque por ejemplo hay una que es tipo, la, la tipo 1, por ejemplo, que esa esa es, eh, eh, puede ser incluso hereditaria. Eh, ya la tipo 2 es más, por ejemplo, que tú la puedes adquirir. Y nosotros hace tiempo que venimos planteando, y planteándonos a, a todos, eh, aquello de la, de la alimentación. No quizás el caso de, de, de Nelson Javier y el cocodrilo, pero sí... A propósito de esta situación de Nelson Javier, hacer un llamado a la población. La diabetes no es más que los niveles altos de glucosa en la sangre, es decir, el azúcar en la sangre. ¿Cómo usted, por ejemplo, adquiere niveles altos de glucosa en su sangre? Con lo que usted se come. La, la glucosa, los niveles altos de glucosa en la sangre es a través de lo que usted se come. Es decir, cuando usted... Eh, se alimenta con comida chatarra, con alimentos, por ejemplo, alto en azúcar, con bebidas azucaradas. Carbohidratos. Usted está, exactamente. Carbohidratos, como el, el pan. Usted sí. altamente está eh, jugando con adquirir una posible diabetes. Esto, yo no soy experto en la materia. Poco ejercicio. Eh, si usted vive una vida sedentaria, como plantea eh, Fulvio, lamentablemente usted está también eh, eh, motivando a, a, a esto de la diabetes. ¿Qué nosotros hemos propuesto ya hace varios años? Y le trajimos una propuesta al pueblo de San Francisco Macorís y al país que denominamos Semana Saludable. Y yo quisiera que los muchachos me pongan la, la, la, la guía para explicarle a la gente por qué nosotros promovemos eso. Y es precisamente para tratar de que la gente se eduque en materia de alimentación, porque no existe, no existe en nuestro país eh, educación para enseñar a la gente a que se alimente. No existe y lamentablemente eh, en el Ministerio de Salud no, hace, no hacen este, este, este aporte. ¿Qué, no, ¿Qué nosotros hemos querido eh, a la gente enseñarle? Que aprenda a comer, que aprenda a balancear sus alimentos. Y desde hace tres años estamos fomentando este proyecto que se llama Semana Saludable. Y usted dirá, bueno, por una semana. No, no, no se trata de una semana. Se trata de que en esa semana... Nosotros usted La le semana enseñamos. es para conmemorar Ajá, y enseñar no, pero y usted enseñar. Tiene que continuar el reto del Porque año. luego de que tú duras una semana comiendo saludable A través de una guía que nosotros Te entregamos de manera gratuita Entonces ya, de ahí, ya tú lo que tiene que seguir es Combinando y seguir buscando Habrá información Habrá gente que se estará preguntando en su casa ¿y esa dieta tiene chicharrones No hay chicharrones <risa> ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe realmente lo que hace daño entonces. Ni tripita, ni, ni entresijo, ni nada hay, de eso. No, nada, ah, na, nada de eso. ¿Y, y qué dieta? Que nosotros promovemos que la gente pueda comer saludable durante una semana completa y que, vamos a suponer, Perfect. usted coge un día de la semana, el domingo, para romper dieta y darte, darte un gustito cada 15 días o mensual. Eh, ¿Qué recomiendan los médicos, por ejemplo, a, a el hamburger, que sabemos que es eh, una... Eh, una bomba de tiempo, si sí. se quiere. Y mira, a mí me encanta el hamburgues, pero yo me lo como, qué sé yo, uno cada 15 días. Pero se puede hacer también mensual. de pollo y se puede hacer de carne vegetal. Sí, pero el pan, por ejemplo, la gente le gusta comerse el pan en, en la noche, que todo el mundo sabe que ah. en la noche la no es, la come pan hace daño, noche, noche hace daño, sí. muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos eh, eh, llamar la atención de las personas, de que si usted tiene familia, por ejemplo, abuelos, que, que son diabéticos, usted es propenso a tener diabetes, entonces comience de temprano a hacer ejercicio. Y un ejemplo de ello es mi mamá, eh, Josefa de la Cruz, que ella adquirió la, la, la diabetes. diabetes. Ella no era diabética y la adquirió, ya se estaba quedando ciega, y ella me dice, pero yo, no, pero yo no veo, ¿y qué es esto? Cuando fue a hacerse los análisis, resulta que tenía diabetes tipo 2. Mira, la diabetes es la, el, el aumento de la glucosa en el cuerpo, sí. es un y enemigo silencioso y muy, claro, y muy invasivo. Te, te, te maltrata los riñones, te maltrata la vista, te maltrata todo. Los órganos vitales. Entonces, ¿qué resulta? Ella... Comenzó a llevar su dieta, comenzó a hacer ejercicio. Todos los días a las 4 de la mañana esa mujer está caminando. Y los otros días ella me mostraba eh, cómo están eh, eh, sus niveles de glucosa. Me dijo, yo estoy como una niña. ¿Por qué? Porque entró en disciplina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos motivando? A que la gente entre en disciplina antes de, antes de. Tenemos que tratar de disciplinarnos eh, poco a poco para que aprendamos a alimentarnos y evitar adquirir una diabetes, y, y lamentablemente la adquirimos, Tratar entonces de que esa diabetes no termine matándonos en poco tiempo. Porque un diabético puede eh, vivir normal y puede comer de todo, pero saber y mira, en qué cantidad y en qué horario hacerlo. Mira, y, hay comentarios que dicen ¿y con que qué los, frecuencia? Médicos, los médicos nuestros, eso lo escuché de alguien que estuvo en Cuba uh -huh. tratándose de la diabetes, los médicos nuestros son cuidados a buscar la solución más rápida y fácil, que es la amputación. Sí, sí. Los, hay médicos, los médicos, por ejemplo, cubanos, según lo que me explicaba esa persona, tienden a, a, a recuperar o a mejorar o a sanar y no a, a amputar. Sí, entonces sí. Eh, el llamado a la gente a amigo, de, que, de que tratemos de, de, ten, de llevar una, una comida, de, de alimentarnos de manera saludable, de hacer ejercicio, de no vivir una vida sedentaria, para tratar de, de evitar el embate de esta enfermedad, eh, la diabetes, que es altamente peligrosa y que le puede llegar a usted en cualquier momento por herencia o le puede o lo puede eh, eh, adquirir. Cambiando de temas rápidamente, quisiera hablar sobre el presidente Nayib Bukele, que es el presidente más joven en la historia de El Salvador. Este presidente que fue alcalde del municipio de Cucastán en el año 2012, allá en El Salvador, también fue eh, alcalde del municipio de San Salvador en el año 2015 y que fue elegido el 3 de febrero del año 2019 con un 53% de los votos en, en allá en El Salvador y asumió la presidencia el, el, uno, el 1 de junio de 2019 eh, con el partido Gran Alianza por la, eh, por la Unidad Nacional. Sucedió al presidente Salvador Sánchez y este presidente se ha convertido en un fenómeno hay una llamada, vamos a pasar la llamada antes de continuar sí. Yan -yan, ¿Dónde uh -huh. uno consigue lo que tú el, el listado de uno? La, la, la, ¿La guía nutricional? Ajá. Bueno, yo eh, eh, le puedo dejar aquí en Telenor a la gente si quiere, se la podemos enviar por WhatsApp eh, si usted quiere, anote mi número para enviársela por WhatsApp para que usted la tenga vía eh, digital y así no tiene, que, no tiene el papel. No, yo busco el papel. Ah, bueno, se lo voy a dejar aquí en recepción. Tenemos en gran cantidad para que la gente lo pueda eh, tener y saber cómo alimentarse de manera saludable. Estará aquí en recepción. Bien. Eh, el estilo de gobierno de Nayib Bukele, como ya le decía, es un, un estilo muy... Eh, diferente, muy, muy extraño Ha, ha, ha roto a, a algunos esquemas Un hombre que habla con sus ministros A través de tweet y por whatsapp Que reclama que cancela gente Por tweet eh, Los ministros se enteran que fueron cancelados eh, A través de Twitter, es interesantísimo Ahora, ¿cuáles son los puntos positivos De, de, de este joven presidente? ha reducido en, su, en el tiempo que tiene como presidente la cantidad de muertes violentas en El Salvador. Ustedes saben lo que es la violencia en El Salvador con las malas salvatruchas. Este muchacho ha conseguido reducir las muertes a, en El Salvador, inclu, incluso, oye, que eso es terrible hasta decirlo, cinco muertes por días en el mes de julio pasado, y un día se registró... Que, que no hubo muertes eh, violentas lo que ha sucedido solamente ocho veces en, en, en el último siglo entonces este eh, joven también ha abastecido a, a los hospitales de, de medicina ha luchado contra la venta ilegal de, de, de medicamentos eh, está trabajando muy bien en ese discurso de la ONU que fue el discurso que más se escuchó a nivel mundial de todos los presidentes y de todos los representantes de todos los países ustedes escucharon lo que dijo el, el representante de la República Dominicana saben lo que dijo no. La brecha digital No, porque él con esa selfie que se hizo Cambió un paradigma y conectó con unas clases con una clase que realmente no sí. le interesaba ese tipo de... Puede discurso. ser interesante el estilo de... Pero toda actividad tiene su nomenclatura. Sí, está bien. Que pero que, que él, pero que él está rompiendo con tú no un paradigma. Sí, pero tú no y puedes que decir que cancelar, quería, cancelar un ministro por Twitter. Pero, pero, lo que él, que pero lo que él quería lo logró, que fue convertirse convertir su discurso en el discurso más escuchado del mundo. Bueno, está bien. Hay un impacto en la el sociedad. El problema es... El problema es escucharon el discurso o simplemente lo no hieron? la gente lo escuchó y la gente lo compartió porque la gente le gustó sí, esa nueva forma pero entronizó la llevar. gente el contenido de ese discurso y pudo sacar información beneficiosa para la gente bueno, para pues, él o de ese claro discurso. que sí hay un impacto es igual vale. que el impacto de Greta ¿Eh? Thunberg ¿Eh? que, que está pero acabó, fíjate, pero fíjate por ejemplo cómo ellos están aparece ya en Forbes Bukele como uno de los presidentes mejor valorados del mundo incluso Claro, eh, que me ponga la imagen son, ahí, por favor. Ahí. Está, está ahora mismo es como teoría, el presidente más, mejor valorado del mundo. Ahora mismo búscate tenemos búscate la, la, la, la imagen la de Giovanni en Sartori. Sartori en 1982. Forbes. Sí, en, en Forbes México ya hizo la publicación. Y Oye, ya, ya. aparece como el presidente número uno en el ranking mundial. O sea que tenemos que, tenemos que ver estos que parámetros. Forbes no no quiere, nos podemos negar. Forbes, Ese Forbes. no es un renglón. Claro el no. renglón de Forbes claro es económico, claro. no Está tiene no. que Está ver. Está bien, con, pero ya él no, no. es, es de la, ¿y qué es la, de eso, la firma Mitoski. Esto de la firma mitológica... Si es, que, es que tenemos que ver los parámetros. Ver los mira, parámetros. Mira, si nosotros no negamos oye. a entender la realidad actual ah, de los ya. tiempos, vamos a estar siempre anclados en el pasado. Te, mira, tenemos te va, que verla te ver en su contexto. Eh, no podemos hablar en la media, Ella, ni en no, la prehistoria, no, ni, lo ni lo antigua, en la antigüedad. Te voy a invitar no, para que una un ensayo que hay. Lo vas a encontrar en internet, a ti que te gustan tanto no, esa modernidad. Un, de Giovanni Sartori, escrito en 1982, donde él habla del homo Viden Sí, estamos hablando pero, de teorías, frecuencia Re, que estamos hablando Señores... ya de, de, de teorías que tenemos que ir actualizándolas con los nuevos tiempos. Esa teoría lo fueron importante es que año. él quitó los celulares de la cárcel sí. no, y no, no necesitó y no necesitó lo que necesita ayer, ya ha, eh, lo que necesita ya ya ya está espiando. Sí, ha reformado sí, el no Salvador y hay que, y hay que equipo, entender <risas> eso Para evitar que las señales salga <risas> los tiempos han ha cambiado para ver quién la, le entra sí. los celulares Óyeme, Amado, la, la la forma de hacer política ha cambiado en el mundo tenemos que entender eso para no quedarnos anclados en la prehistoria Sí pero hay límites señores mira Estados Unidos como Cambió. Vamos no, a no, una no. pausa. Pero, sí? Eligió a un monstruo. <ríe> Vamos de, de, de, a una y pausa. Y cuando regresemos, a cambiado Seguimos, mira, seguimos, mira, seguimos mira, con Argentina más contenidos del una programa. Crisis. Si Sócrates, de como está sumido en una crisis, la política <ríe> ha cambiado. Claro que sí. Claro que ha cambiado. Ha